Buenos días, este, bueno bienvenidos a lo que es este tercer encuentro del ciclo de diálogo que estamos organizando en el marco del CIPECO y del IESED, del Conicet de la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, iba a decir Comunicación Social Acto Fallido. Eh, bueno, mi nombre es Belén Espoz, voy a estar acompañándolos en la coordinación de este tercer encuentro que hemos dado a llamar Economía y Vida. Sí, en este, en este conversatorio que pretendemos de alguna manera eh, empezar a reflexionar sobre cómo este contexto en particular activa, desactiva o profundiza tendencias que venían siendo y algunas más novedosas o que, o que nos puede permitir pensar en este presente. Eh, a partir de ahora le voy a pasar la palabra a los moderadores, que en este momento en este encuentro va a ser Natalia Bacaro y Agustín Casoli, ¿Sí? que les van a comentar primero un poco cómo va a ser la dinámica del encuentro, por más que ya la han recibido por mail, y le vamos a dar inicio al, a, la, a la charla, a la conversación. ¿sí? Les paso la palabra a ustedes, chicos. Buenos días a todos y a todas. Les cuento más o menos cómo va a estar organizada la dinámica. Eh, en, un primer, en un primer bloque vamos a presentar ejes de discusión para los y las participantes, y luego vamos a dejar la última media hora eh, del conversatorio para hacer un intercambio con quienes estén eh, participando en el conversatorio. Para eso les pedimos dos cosas. En primer lugar que apaguemos todos los micrófonos, eh, porque esto se, se está grabando y también para no escuchar los ruidos de fondo. Y por otro lado que las preguntas que vayan surgiendo a medida que van hablando las ilustraciones participantes, las vayan anotando en el chat de la sala, así con Agustín, eh, las podemos ir leyendo y sistematizando para la última media hora. Ahora mi compañero Agustín va a presentar a quienes participan del conversatorio. Hola, ¿se me escucha bien ahí? Bueno, yo voy a presentar a los cinco participantes hoy del conversatorio, son bastantes, así que vamos a intentar que todos puedan decir lo que lo que estuvieron trabajando y lo que vienen planteando. Eh, voy a empezar por Andrés Spognardi, él es investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal, es licenciado en Economía Política por la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina, magíster en Organizaciones Cooperativas por la Universidad de Bolonia de Italia y doctor en Ciencias Políticas por la Escuela Normal Superior de Pisa, de Italia también. Ha sido investigador del Consejo Nacional de Investigaciones en Italia e investigador visitante en la Universidad de Columbia de Estados Unidos y en la Universidad de Valencia de España. Actualmente estudia el rol de las organizaciones de la economía social y solidaria en la iniciativa de combate al desperdicio alimentario en Portugal. También hoy nos acompaña Enrique Lorza, que se desempeñó como profesor titular e investigador en la Universidad de San Luis en Argentina. Hasta su jubilación en septiembre del año 2017. Es coordinador en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y director de la especialización en Estudios Económicos Latinoamericanos, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Participa en la, investigación en la Fundación de Investigación Social y Política. Los estudios universitarios los concluyó en la Universidad de San Luis. Eh, es licenciado en Administración Pública, doctor en Administración Pública y tiene un posgrado en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de Chile. Su trayectoria y especialización está orientada a la economía política y la planificación de las políticas públicas. En particular, en los últimos años, sus estudios refieren a los procesos de transición, eh, transición alternativa al capitalismo. Bueno, está Iliana Ibáñez. Eh, que es licenciada en comunicación social, doctoranda en estudios sociales latinoamericanos, es profesor asistente regular en técnicas de estudio y comprensión de texto y profesor asistente de antropología en contextos urbanos y problemáticas de antropología social en la carrera de antropología de eh, la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, junto a Julián Huergo, que va a entrar dentro de un rato, eh, está, está con una tarea, hasta dentro de algunos minutos y va a entrar, eh, que, bueno, voy a presentar a Juliana así cuando, cuando entra no, no, no, no, no interrumpimos eh, Juliana es licenciada en Nutrición de la Escuela de Nutrición magíster en Formulación y Desarrollo de Estrategias Públicas y Privadas y doctor en Estudios Sociales de América Latina de la Universidad Nacional de Córdoba es además investigadora asistente de CONICET y profesora adjunta de la Cátedra de Nutrición en Salud Pública de la Escuela de Nutrición del ONC eh, tanto Juliana como Ileana, eh, trabajan desde el año 2014 eh, como directora del proyecto de investigación en el marco del citu Actualmente el, eh, el proyecto comer y jugar experiencia de género y clase en la ciudad de Córdoba. En el año 2000, desde el año 2018 ambas llegaron el proyecto eh, de transferencia de resultados de investigación, sabores y saberes de la comercialidad infantil en dos salas del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Eh, por último, eh, la licenciada Nidia Abatedaga, que bueno, es licenciada en Comunicación Social de la UNC, magíster en Administración Pública del IFAP de la UNC y doctor en Comunicación por la Universidad de La Plata. Eh, es profesora titular en Teoría Sociológica una, profesora adjunta en Planificación de Proyectos de Comunicación, también de la Facultad de Comunicación Social, y docente de la maestría en Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis y el doctorado en Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de Córdoba. Actualmente se encuentra trabajando en el línea de investigación sobre comunicación de narrativas por parte de medios y organizaciones de gestión horizontal y configuración de contraesferas en el espacio público. Tenemos a todos presentados, ahora bueno, Natalia va a introducir el, al debate. La primera pregunta que queríamos hacer o queríamos comenzar eh, este conversatorio preguntando más a ustedes, a su experiencia, en torno de cómo los encontró o cómo los encuentra actualmente eh, este contexto de pandemia y cuarentena. Teniendo en cuenta que somos de diferentes provincias y, y, y que nos encontramos también en, en diferentes países, que nos cuenten, digamos, cuáles fueron las medidas que se tomaron, qué incidencias tuvieron, cómo lo vivieron ustedes, cuál fue su vivencia. Eh, porque, por ejemplo, acá en Argentina hubo... Social preventivo y obligatorio que no se aplicó con la misma rigurosidad en todas las provincias. O sea, que nos cuenten ustedes qué fue, cómo les afectó eh, esta, esta pandemia. Pueden empezar eh, quien quiera. Bueno, comienzo si mientras otros van preparando. Bueno, yo estoy ubicado en la provincia de San Luis, este, y la pandemia y en la cuarentena, este, creo que como a todos, este, con cierto grado de sorpresa, este, nos ha encontrado. Por supuesto que esto ha implicado nuevas rutinas, nuevas relaciones sociales, de afectos, nuevas relaciones este, laborales y también, yo diría, de proyectos que uno tenía previsto, digamos, realizar. Este, así que en ese sentido, bueno, uno está como repensándose, reconfigurándose. Mi actividad cotidiana está vinculada a un centro de estudio, el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, y con un conjunto de compañeras y compañeros iniciamos un ciclo virtual de debate durante un mes y medio que tenían que ver con todos estos temas, o sea, la digitalización, la tecnología, la dependencia, la militancia en época de COVID-19, eh, lo que es la, la vida universitaria, cómo ha cambiado, ¿no? en, por lo menos en nuestra universidad, en menos de, de 40 días todo lo presencial pasó a ser virtual, con toda una serie de virtudes, yo diría, tal vez para los eh, alumnos, los estudiantes, porque pueden resolver sus problemas, también para las autoridades que pueden mostrar su efectividad, pero este, con grandes perdedores hasta ahora en el sector docente, o por lo menos con algunos interrogantes, como así también en el en, o los proyectos pedagógicos están en discusión. Bueno, esto es toda una movilización y en lo personal, bueno, este año tenía este, pensado volver a continuar mis estudios, en mis viajes a Ecuador, Venezuela, eh, Cuba, Bolivia no por el golpe de Estado y bueno, lo hemos suspendido hasta nuevo aviso. Así que bueno, acá estamos y por supuesto muy contento de compartir con ustedes este ciclo. Bueno, si quieren puedo hacer mi, mi pequeño aporte. Este, soy local, así que muchos de ustedes ya, ya conocen. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico para los, los que no son de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, verdaderamente ha, sido un, ha tenido esta, esta pandemia en la universidad, menos desde, desde el lugar de la docencia. Eh, y de la gestión un, un verdadero tsunami, digamos, porque ha reconfigurado un montón de prácticas y ha planteado una serie de exigencias poco habituales en un contexto extraordinario que no es solamente el contexto eh, particular de cada unidad académica o cada docente o cada este, estructura de cátedra sino que es un momento en el cual el contexto internacional también incide. Estamos en casa porque hay una, una circunstancia externa amenazante a nivel mundial. Y esto me parece que es una condición que impone ciertas pautas de funcionamiento que no se restringen al área local o particular, sino que este, no, no, nos vinculan y nos ponen en una situación especialmente eh, de, de un peligro colectivo al que no teníamos previsto enfrentar antes. Las, las soluciones que se han este, imaginado así como rápidamente eh, tienen, tienen bemoles, tanto positivos como negativos, yo entiendo que en estas discusiones también se entra a nivel de la tecnología y de las prácticas habituales, de los cambios, como decía Enrique, en las rutinas, pero también me parece que hay una, una fuerte, un fuerte reconocimiento de, la, de yo no, no sé si van a cambiar mucho las cosas a nivel del capitalismo mundial y local, pero sí hay al menos un espacio para repensarnos, ¿no? Digo, y esto ha puesto una clave de vulnerabilidad en la, en la situación que aparecía como normal, que estaba instalada y naturalizada, y que hoy dice, ah, hay una fisura, hay un lugar donde puede, puede quebrarse, hay un espacio donde, este, no sé, ver... Eh, eh, muchísimos metros cuadrados cubiertos de medios de transporte, ya sea aéreos, terrestres o lo que sea, inmovilizados, con una, con una economía eh, prácticamente en quiebra, como la nuestra, y, a ver, el, el sistema puede fisurarse. Y a mí me parece que eso es un intersticio que es interesante ver. No sé si para provocar cambios revolucionarios, pero es un intersticio que a nosotros nos permite este, repensarnos, ¿no? Repensar la, las relaciones de poder, repensar la, las relaciones de dominación, repensar los lugares desde donde pensar lo social, lo económico, lo político, este, y, y es cómo estamos funcionando. Yo este, me quedaría con eso. ¿no? Yo puedo... ¿Me escuchan bien? Soy Andrés, ahí. Tengo un problema con, con la cámara que estoy intentando resolver, pero aparentemente no dejo de, de funcionar, no me detecta acá. Pero bueno, si me escuchan, este, continúo con la foto ahí. No se pierde mucho, es más o menos, es más o menos esa foto. Este, Te perfecto, Andrés. Ah, bueno, menos mal. Eh, bueno, yo estoy en Portugal, en, en la Universidad de Coimbra, que es eh, la tercera ciudad en importancia de Portugal, después de Lisboa y de Oporto. Eh, aquí la cuarentena comenzó más o menos simultáneamente eh, a lo que ocurrió en Argentina. Eh, cuando en realidad, cuando en Italia decidieron cerrar eh, prácticamente la economía, eh, esa semana la Universidad de Coimbra decidió autónomamente suspender las clases yo trabajo en un instituto de investigación, el instituto también cerró sus puertas, y, y la, semana su, la semana sucesiva el gobierno suspendió eh, todas las actividades. Ya antes de que el gobierno suspendiese todas las actividades, la gente voluntariamente, algo que es bastante llamativo, se encerró en sus propias casas, este, por lo tanto, antes de que la cuarentena fuese decretada oficialmente, de hecho ya había una cuarentena, y eso duró más o menos hasta principios de mayo, eh, a principios de este mes se comenzó otra vez a, a abrir, gradualmente fueron abriendo todas las actividades económicas. Eh, tengo entendido que, algo que es bastante sorprendente, a partir de la semana que viene abrirían con restricciones los teatros y los cines. Eh, mientras la, la universidad va a continuar con las clases presenciales suspendidas por el resto del año académico, que aquí en Portugal termina, eh, en los exámenes terminan en junio, julio, y en septiembre, que es cuando inicia el nuevo año académico, bueno, todavía no se sabe exactamente qué modalidad eh, va a tener. Mi instituto volvió a abrir sus puertas con restricciones este, hace una semana, y... A partir de la semana que viene ya estas restricciones se van ablandando, pero la verdad que eh, es, este, es un desierto aún, o sea, por más que la, ha abierto sus puertas los investigadores no, no hemos vuelto y, y todos seguimos más o menos trabajando desde, desde casa. Esa es más o menos por ahora la, la situación en, en Portugal. Bueno, hola, eh, mi nombre es Ileana. Eh, bueno, en mi caso, eh, bueno, en nuestro caso, porque voy a hablar de nosotras, porque trabajo con Juliana, y, nos, y la pandemia nos agarró en un momento de cierre de proyecto colectivo. Eh, el año pasado estuvimos trabajando en dos barrios de la ciudad, en dos a las cunas, y este año teníamos la devolución de los materiales eh, comunicacionales que hicimos. Entonces eh, se nos desbarajustó todo, el cronograma, las formas de interacción con el barrio, bueno, eh, para, de repente estábamos intentando rearmar una base con los números de las personas, porque eh, a la referente social se le rompió el celular, se nos perdieron los números, o sea, toda una cuestión que, que tiene que ver con esto de, de cómo uno opera en la vida cotidiana y de repente todo está allá. Eh, así que bueno, en ese sentido, contactándonos con las personas del barrio por celular, haciendo llamadas por celular, estableciendo de nuevo las redes, eh, de una manera muy, muy extraña para nosotras, eh, pero bueno, después hablaremos de, de las implicancias de esto, eh, pero en ese sentido estamos como, como intentando generar de nuevo una territorialidad virtual, si se quiere, eh, que bueno, no, eh, realmente es como muy, muy difícil. Eh, y por el otro lado, en lo personal, y sí, bueno, coincido con esto, esta cuestión de, de la virtualidad en las aulas, es muy difícil y, y lo que lleva, ¿no? Lo que lleva de tiempo, de, de cuerpo, de, de todo. Eh, en lo personal, tengo tres hijos, que también tengo aulas virtuales de niños, eh, un dispositivo. Eh, así que es como todo el tiempo teniendo que rearmar la vida cotidiana, entonces por ahí esto de, de pensar el tiempo para repensarse es como muy difícil cuando tenés un trabajo que te abarca es horarios que nunca hubieras pensado que vas a estar eh, intentando coordinar horarios y, y, y que no te abarque toda la vida, porque en un punto llega a abarcarte toda la vida, eh, el trabajo y, y el dispositivo virtual, ¿no? Esas cosas que van... Que, que, bueno, pensar vida y tecnología hoy, obviamente ya hay un montón de teorías distópicas y filósofos escribiendo cosas, que tampoco me parece... O sea, me parece que es también un momento para vivirlo, pero no sé si todos tenemos como el tiempo de repensarnos, Esta, O sea, o por lo menos a mí, en esto de lo laboral abarcándolo todo... Eh, como que me genera ahí un ruido. Eh, y además de esto, de, de la temporalidad, que es un presente, eh, un presente continuo, ¿no? Esta imposibilidad de, bueno, como que en algún momento ese, esa, la proyección es como, bueno, esperemos que pronto esto es como, esta, como habitar la esperanza, o sea, eh, pero a la vez, en un presente, que en realidad el capitalismo más que, es, creo que está más productivo que nunca en algunos cuerpos, ¿no? Obviamente que en los, en los cuerpos más golpeados está eh, en esto, mostrando la brecha, eh, pero en otros cuerpos está adentro de nuestras casas, y eso es lo que a mí me, me genera hoy como, este me está evitando el capitalismo. <risa> eh, bueno, nada para pensar, después seguimos. Bueno, muchas gracias. Eh, ahora yo voy a introducir el, el primer eje de, de debate y proponemos que sea con el orden que ustedes mismos se han establecido en cuanto a participación. Eh, bueno, eh, se trata en, en función de, del título de, de la, del conversatorio que de con Economía y Vida y teniendo en cuenta esta perceptible, falsa dicotomía que existe, por lo menos en el discurso político, mediático, público, entre economía y salud, eh, lo que proponemos nosotros es un poco discutir esa, esa dicotomía, esa tensión que existe, eso sería por un lado, y por el otro ver eh, cómo se da eso en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué impacto tiene digamos esa, esa tensión o esa falsa dicotomía en la vida cotidiana de las personas? Si realmente existe, ¿cómo ustedes están viendo que... Eh, se da en, a, al interior de la vida de las personas. Bueno, eh, muy breve, yo quisiera aprovechar, si ustedes me permiten, porque hubieron dos o tres este, reflexiones de quienes se presentaron que creo que es útil para ir a la, a la pregunta que hace Agustín. Eh, Nidia en un momento ella plantea de la reconfiguración de prácticas, ¿no? Y me parece que esto es un tema eh, que hay que focalizarlo porque hay prácticas de distinta índole que se están dando, eh, no solamente en la universidad, en la sociedad, en los espacios públicos, en los espacios privados, ¿no? Y yo creo que son prácticas que se reconfiguran y que aparecen y que hace a nuestra subjetividad, a lo que se ha ido construyendo en todos estos años, más allá de, lo, de las apariencias o de los discursos. Entonces me parece que es muy importante la observación de Nidia. ¿no? Y después lo otro que yo quería mencionar, en cuanto a lo que planteé Iliana, de la sorpresa de, ¿no? el cambio, nosotros tuvimos una experiencia en uno de los este, encuentros que realizamos donde se abordaba el tema de la militancia en esta época, ¿no? Y hubieron dos reflexiones que las tengo acá, por eso las estoy mirando. Nosotros invitamos a María Carlos Rodríguez, que es referente del movimiento de ocupante inquilino, el MOI, en el Capital Federal, y a una compañera nuestra, Leticia Gutiérrez, que ella milita en el socorrismo este, en las mujeres, ¿no? Y entonces hubieron dos reflexiones que me parece que estuvieron muy bien y apropiadas a esto. El, la persona que militaba en el socorrismo dice: nos tomó de sorpresa, es decir, todas las redes que estaban construidas y prácticas de una determinada manera, de un día para otro es como que hubo un apagón, ¿no? este, más allá de las este, nuevas modalidades que se implementan. Y Carlos Rodríguez planteó, la importancia del trabajo acumulado. En el caso de ellos, el movimiento ocupante de inquilinos, tienen una práctica de más de 20 años, con lo cual no quiere decir que han podido anticiparse a todo, pero sí la práctica que tenían les permitió de alguna manera mitigar este gran colapso. Entonces, y con esto lo que yo quiero significar y ir a la pregunta de Agustín, eh, me parece que eh, el sistema capitalista, Digamos, tiene sus grandes virtudes, y las grandes virtudes es este, el efecto sorpresa. Y cuando digo el efecto sorpresa no me estoy refiriendo a que el tema del COVID-19 este, es un invento, bueno, eso es toda una elucubración o sea, existe, hay un problema sanitario concreto. A lo que me refiero es que, eh, por ahí se dijo, que en este tipo de crisis el capitalismo está más activo que nunca. Y yo creo que es cierto, y yo creo que esto tiene un gran impacto. Y cuando decimos esto, yo me quiero referir concretamente que tal vez una de las reflexiones que nosotros podemos hacer es que, más allá de lo difícil de ocupar el tiempo para la reflexión, como decía Iliana, porque el problema que plantea Iliana, yo, nosotros lo veíamos en nuestro grupo de trabajo, lo tienen todos los docentes, este, me refiero a que nos tiene que animar a, a hacer visible lo que nos va dejando, lo que se ha construido en todos estos años. Yo creo que esto es muy importante, porque acá yo quiero vincular, articular con el tema de la comunicación. Yo creo que aquí hay un gran desafío de los problemas concretos que tenemos con cómo comunicar este tipo de fenómeno que se está viviendo. Eh, para ir, ser sintético y escuchar también a los otros compañeros y compañeras, lo que quiero significar es que, por ejemplo, el, el problema de la desigualdad, este, bueno, está muy claro, hay estudios este, internacionales, eh, yo he trabajado en particular el, el libro, el texto de Milanovic, pero hay muchos más. ¿no? Pero digamos está muy claro que en los últimos 20 años la desigualdad mundial este, ha sido extraordinaria. La concentración en el desil más alto, superconcentración, concentración, y en el desil más bajo, por supuesto, la gran pérdida. Y esto tiene un paralelo que son con las políticas que se habilitaron a partir de los últimos 50 años con la eh, vigencia del neoliberalismo. Y yo creo que uno tiene que este, analizar cómo ha sido este desmantelamiento en educación, cómo ha sido en salud, porque creo que es lo que está mostrando. Eh, yo lo digo de forma, como una metáfora, pero el sistema de salud se ha transformado, uno puede hacer una comparación con el sistema bancario. Eh, todos sabemos que la, nuestra plata está en el banco, pero al banco le interesa que la vayamos a buscar, pero en cuota. No le gusta al sistema bancario que vayamos todo un día a buscar la plata. Bueno, con los bienes comunes, con los bienes sociales, pasa exactamente lo mismo. Está lo real y lo aparente. Entonces esta construcción... Que la hemos se ha hecho a nivel mundial, que comparto muy bien lo que expresó Nidia, del sistema mundial y lo que se está viviendo, pero también nuestra construcción. Y yo quiero como dejar un punto, en el caso de Argentina yo creo, hoy se está cumpliendo 50 años de lo que fue el cordobazo, la mayoría de ustedes están en el seno de lo que fue una ruptura muy importante y vinculada con... Mundiales y demás, ¿no? Pero eh, lo importante es que hay hechos que han trascendido nuestra generación. Si tuvo un logro el gobierno, la, digamos, el golpe militar, tuvo muchos logros, que por supuesto tienen que, no tiene que ser repetible, pero hay que destacarlo. Y uno de esos logros ha sido que después del golpe militar, en todos los gobiernos constitucionales, Nunca más se cuestionó el capitalismo en aquellos sectores con posibilidad de modificación dentro de la vida democrática. Me estoy refiriendo a las alternancias de gobierno, a las diferentes digamos, representaciones que pueden tener incidencia. Yo creo que esto, más allá de echar culpas porque ese no es el punto, es la reflexión, lo profundo de los cambios, y que a veces... Desde una disciplina no se lo puede comprender, por eso a mí me parece muy interesante estos diálogos que ustedes hacen, como también los estarán haciendo en otros lados, donde hay distintas disciplinas, distintas experiencias y distintas prácticas. Entonces, creo que vinculando los hechos que se están dando, la crisis de, que se está manifestando, la comunicación debe ser muy importante. Un último tema, como para dejarlo, es la cuestión urbana. Y la cuestión urbana nos está mostrando eh, cómo se ha desarrollado nuestras sociedades el capitalismo. Harvey, y entre otros autores, lo explican muy bien, ¿no? O sea, las ciudades como ámbito de acumulación del capital y de reproducción. Y entonces, bueno, ha sido aceptado por la sociedad. Ahora, fíjense en el problema que tenemos ahora con la superurbanización desde el punto de vista sanitario ni qué decir desde el punto de vista social. Entonces bueno, esta sería como una primera entrega si ustedes me permiten. Bueno, eh, a mí me parece que es eh, crucial el tema que estamos, que estamos trabajando porque estamos como en el medio del en, en el mismo momento en el que esto se está produciendo, ¿no? Y entonces es como reflexionar desde el lugar en el que estamos eh, batallando con las circunstancias que, que nos atraviesan. Yo pensaba en relación a, a, al eje planteado, que habría como dos o tres cuestiones para, para pensar. Una tiene que ver con... Eh, el, cómo está emergiendo la, el, el nuevo rol, el nuevo papel, la nueva función, o, o, una, o una reminiscencia, un recupero, o un reposicionamiento del rol del Estado en, en el medio de las sociedades. Dale, yo si quieren, entre, hasta que vuelva Nidia, brevemente en relación a esta pregunta de la dicotomía entre salud y, y economía, les quería compartir dos estudios eh, diría con resultados contradictorios que aparecieron acá en Portugal en, las, en los últimos días. Por un lado hay un estudio de la Escuela Nacional de, de Salud Pública, que sería un instituto universitario, que muestra que tal como por lo que he leído está ocurriendo en Argentina, eh, los, en, los barrios con, en los barrios y en, los, eh, en las ciudades con mayor tasa de desempleo y mayores desigualdades económicas, hay un mayor número eh, de casos de COVID. Eh, estaba buscando ahora, en Portugal hasta ahora, hay Portugal tiene 10 millones de habitantes, o sea, es menos de un cuarto de la población argentina, tiene... 31.500 casos confirmados y eh, 1.369 muertes hasta el día de hoy. Y, y por lo tanto, esas, esas 1.369 muertes están fundamentalmente concentradas en las zonas más pobres eh, del país. Y, y la, la interpretación que dan eh, a, a cuál es el impacto que va a tener la cuarentena en, en en, esta, en las franjas de población más pobre. Bueno, hay dos estudios este, contradictorios. Uno, siempre de la Escuela Nacional de Salud Pública, dice que eh, los, escalones, los, los eh, escalones sociales que tienen ingresos eh, más bajos son los que van a tener más impacto negativo, tanto porque, por causa de la desocupación que va a generar la cuarentena, eh, como por causa de pérdida de, de ingresos económicos, eh, debido al hecho de que son personas que viven del día a día. Pero hay un estudio del Banco de Portugal, que sería una especie de banco central sin capacidad de emitir moneda, que dice que eh, el impacto de la crisis económica se va a sentir en, las dos, en los dos extremos de, de la sociedad. En los más ricos, producto de la caída de la actividad empresaria, y en los más pobres... Eh, pero con la salvedad, dice el Banco de Portugal, que los más pobres van a sufrir eh, menos debido a que tienen lo que se llaman amortizadores sociales ¿no? eh, por parte del Estado. Una, un, un estudio bastante polémico, no, este, y que quería compartir con ustedes. Bueno, ahí volvió Nidia, por tanto, les este, cedo la palabra. Bueno, gracias Andrés. Disculpen la interrupción, pero no sé que aquí le estaba ladrando mi perra, así que bueno, ahí la saqué para que le ladre tranquilo en el patio, donde tiene que ladrar, digamos. Este, bueno, este, este este es otro de la de las reconfiguraciones. Uno habla desde el lugar doméstico, entonces tiene todo el contexto que influye en las prácticas de este media. Yo decía que, que me quedé pensando y, y bueno, me ha venido muy bien que Andrés este, hable de, de los números, ¿no? Y de la de cómo impacta la en la salud y en, y en la economía eh, esta crisis. Eh, me parece que hoy, hoy estaba leyendo en el diario que había en América Latina, iban a ser eh, muchos millones de personas las que iban a, a, a quedar bajo niveles de indigencia y de pobreza, ¿no? porque no tienen esa espalda eh, económica que les permita afrontar la crisis de otra manera. Eh, yo me quedaba pensando en, en esto de eh, la, la reconfiguración del o el, o el nuevo lugar, o la reminiscencia, decía, del lugar que tiene que tener el Estado, ¿no? En la salud y en la, eh, y en la economía. Porque en última instancia, a quien están apelando todos los capitales privados y todos los, los eh, ciudadanos, individuos, en clave de quién me puede eh, salvar de esto, termina siendo el Estado. Una entidad, y no el capital privado, digamos, ¿no? Una entidad que eh, contiene en sí mismo las propias contradicciones del sistema capitalista y que eh, sistemáticamente lo que ha hecho es crear esta... En, en, a nivel superestructural, la, la idea de la igualdad de oportunidades para todos, cuando en la realidad sabemos que hay profundísimas desigualdades. En este, en este marco, eh, si bien nosotros hemos hecho, estamos trabajando hace ya unos años con este, medios y organizaciones de gestión horizontal, que en dos niveles, eh, Precisamente se encuentran en el espacio de mayor, eh, sobre todo en las organizaciones de gestión horizontal, espacios de mayor pobreza, y estamos trabajando tanto en las relaciones laborales, económicas, que estos espacios y medios comunitarios y, y, y alternativos tratan de sostener, tanto como en, en el en las disputas de sentido que estos, estos espacios pueden proponer en el ámbito público. ¿no? Y acá también ha habido una profunda redefinición de, de qué se está disputando en el espacio público. Porque así como antes este, las disputas de, en lo económico, las peleas en lo económico, eran por las mejoras salariales, en el caso de los asalariados, por la mejora en la redistribución de los ingresos para los sectores más vulnerables, las cooperativas, las organizaciones autogestionadas, los pequeños productores, eh, y aún los medios alternativos peleando por este, ver si se consiguen, digo, tratando de evitar la disputa en el mercado por, por la pauta publicitaria, tratando de sostenerse a fuerza de trabajo voluntario y demás, digo, en lo económico, esta disputa hoy, se ha asumido en, la, en las mismas condiciones de precariedad en las que la mayor parte de la población pobre y vulnerable de nuestro país, al menos, eh, está protagonizando. Digamos. Y entonces ya la disputa no es por la mejora de, sino por tratar de no caerse más, por tratar de no, de no eh, terminar de desintegrarse, por tratar de, de, de no desaparecer prácticamente tanto los medios colectivos, como las empresas autogestionadas, como las organizaciones cooperativas, no desaparecer como personas. Digamos. Entonces ha habido una baja en esa, en esa discusión. Y a nivel de, la, de, de los discursos, de las narrativas puestas en el espacio público, eh, yo leí, estábamos este, terminando de, de armar un artículo del, del programa de investigación y nosotros habíamos hecho un relevamiento de productores de contenidos para el espacio público en, en cuatro tipos de, organizados en cuatro tipos de, de productores, ¿no? Los, eh, conforme a la ley de servicios de comunicación audiovisual, productores públicos, de privados con fines de lucro y sin fines de lucro, hemos puesto una cuarta categoría que era la de organizaciones autogestionadas que emiten institucionalmente eh, narrativas para, para disputar sentidos en el espacio público. Estos cuatro actores yo leía, y realmente hoy las disputas a nivel ideológico y a nivel de, de lo que se está este, planteando en el espacio público, también ha, han sufrido profundas modificaciones. Las disputas ya no son por el reconocimiento eh, individual, primero que bueno el tema de la pandemia ha, ha penetrado por los poros más profundo de toda la narrativa que hoy predomina en el espacio hegemónico eh, de, los, de los discursos mediáticos. Y por otro lado, tenemos una, una narrativa que ya no está disputando, por ejemplo, yo pensaba, los carreros de la, de la cooperativa La Esperanza no están disputando ya sentidos por ser reconocidos como trabajadores en vez de ser reconocidos como merodeadores, por ejemplo, sino que están disputando sentido para poder sobrevivir, porque ya no tienen ni, ni cómo comer, digamos, porque no, hay, no podían ni siquiera salir a recoger restos de poda para, para seguir cobrando las becas, digamos. Entonces, hay como, en esto y en relación a lo que Andrés planteaba, una clara y palmaria profundización de las desigualdades y una, eh, una eh, tensión aún mayor que hace que los pobres est estén siendo mucho más pobres, y pensándose ya no, no con sus demandas particulares, sino con una, eh, un reclamo respecto de, de, de las necesidades colectivas que están sintiendo como clase, aunque no configurados en clase, eh, y una, una, un gran enriquecimiento por parte de un sector poblacional que sigue teniendo, digo, acá hay grandes ganadores. Hay, hay sectores de la clase dominante, el capital financiero, y de los, de los eh, productores de, de software y de, de eh, ot otros soportes tecnológicos que están eh, ganando fortunas en estas circunstancias. Entonces, es como que los, estos espacios de tensión se han se han profundizado, se han este, tensionado aún más y tenemos muchos más pobres y mucho menos que son más ricos, digamos. ¿no? Eh, yo, sin, sin datos ciertos en este momento, hay este, niveles de pobreza que son inaceptables para una sociedad que produce más de lo que necesita ¿no? para consumir. Es tremendo. Andrés, tremendo. Eh, oh no que píle, quería, no, sé, no, que... no quería retomar. Ah, caso, no podría retomar. No sé. Ah, bueno, bueno, dale, dale. No, no, dale, dale vos, Ile. Perfecto. No, porque justo de lo que decía Nidia, o sea, para darle algún número a esto, eh, en abril la pobreza, para el índice del INDEC para la pobreza, decía que el 42, una persona, un grupo familiar debía cobrar 42.593 pesos eh, para no caer en la pobreza. Y es una variación del 1.4, mientras que de la indigencia la variación fue del 3.1. Estamos hablando de abril en comparación a marzo. Eh, pero estos números, digamos, y, y bueno, en el 2019 los, los niños y jóvenes eh, al, en Córdoba alcanzaban el 56,65% que estaban en, en, en situación de pobreza. Si estos fueron los números del 2019, no podemos otra cosa que pensar que esto, no, los números del 2020 y estos números, además de que tienen rostro, digamos que tienen, y que tienen hambre, eh, también van, van, o sea, en relación a cómo el Estado interviene hoy y siempre, digamos esto, lo que lo que venimos charlando, no, no es de hoy, hoy lo único que vemos es la exacerbación de una situación eh, que ya viene hace mucho tiempo nosotros trabajamos la comensalidad infantil desde hace mucho trabajamos con los comedores del Paycor y el año pasado empezamos con salas cuna este entonces como ver eh, lo que sucede en la reconfiguración de las tramas sociales en relación a la alimentación eh, desde como vemos que se gestiona como desde dos lugares desde siempre, ¿no? Un, por un lado son las políticas del Estado, cada vez más focalizadas y cada vez más individualizadas, y que con la pandemia se ha exacerbado, digamos, la tarjeta alimentar, los bolsones, que ahora las salas cunas no dan la comida, sino que entregan eh, un módulo de productos secos. Eh, después, cuando se sume Juli, va a hablar de lo que implica eh, este tipo de alimentación digo, en relación a la salud. Eh, el PICOR también entrega eh, módulos secos, de, de productos secos, digamos, <ríe> módulos de productos secos, eh, y la tarjeta alimentar como las tres políticas como fundamentales en, en relación al gobierno de Córdoba. ¿no? Eh, por, otro lado, por otro lado está qué pasa con las organizaciones sociales, que hoy por hoy tienen un rol determinante para que esto no <ríe> estalle, básicamente, eh, porque son las que están poniéndole el cuerpo cotidianamente desde los comedores comunitarios, con los que nosotros eh, realmente vemos, hablando con las referentes sociales, eh, lo que es gestionarse, y hablando con trabajadoras sociales también que trabajan para el Estado, que nos dicen, o sea, mucho de lo que está pasando hoy en el territorio tiene que ver con la capacidad de gestión que tienen los referentes sociales. ¿sí? Las organizaciones y los referentes, y su capacidad, digamos, para generar eh, no solamente gestionarse las, las donaciones por fuera de lo que el Estado les da, que de hecho para algunas organizaciones ha habido como un corte en, ese, en esa prestación del Estado, o, sea, o, o un, una disminución en relación a la cantidad de demanda que hay, porque en algunos comedores y en algunas organizaciones nos dicen que están, están hablando de una duplicación y en algunos barrios una triplicación de la cantidad de raciones que ellos dan, eh, esto, en algún, en, en algún comedor lo que les ha sucedido es que en vez de dar la ración cinco días a la semana, se está sirviendo tres, ¿sí? eh, para que pueda alcanzar para todos, y en otros casos se da o, el almuerzo, eh, o la cena o la copa de leche, pero todos los días. Eh, sabemos de algunas ollas populares, que a diferencia de los 80, en donde la olla popular fue como la salida... Este, de organización barrial, hoy por hoy que vemos cómo ha operado en estos 30 años de neoliberalismo, de focalización, eh, de focalización de las políticas públicas. Pensemos que las políticas públicas, creo que todos las pensamos como que es mucho más que la intervención política en, en, en relación a una demanda, sino que también va estructurando eh, posibilidades de... de, de redes de relaciones, ¿no? Va, va estructurando la vida cotidiana. O sea, las políticas públicas como ese lugar en donde la vida cotidiana empieza a ser estructurada por el Estado. Eh, pensando en que es, se, el, un niño come en el comedor del Pai Cor, otro come en la sala cuna, el abuelo come en el comedor eh, barrial, bueno, cómo se va organizando en relación a distintas políticas públicas la vida cotidiana, hoy vemos... este está eh, estallido, esta, esta digamos, ya con lo que hay no alcanza, y como digo, en algunos barrios, eh, muy pocos en realidad, hay algunas ollas populares, pero lo que se está viendo en otros lugares es la olla comunitaria, que vendría a ser esta unión de algunas familias eh, generando una olla, pero como una, micro, como una micro organización que no es en la calle, no es un corte, no es mostrando, sino que tiene que ver con compartir los productos. Este, bueno, y ahí vemos, digamos, esta, este, estos lugares desde donde se está generando, digamos, el Estado genera sus políticas en relación al hambre, pero la organización social, digamos, las, las organizaciones que están hoy gestionando y que están en el territorio, este, hoy, ven, hoy se ven, o sea, hablábamos con, con algunos referentes y también ven sus cuerpos en peligro y también ven este, un desgaste de, tener, de estar muchas horas trabajando, digo, gente de la universidad, gente de afuera y también los referentes que están poniéndole el cuerpo a la gestión, este, ante, ante esta cuestión y cómo esto impacta, digamos, en, en la vida cotidiana, en la forma de ser y de estar con otros, porque digo, los cuidados que hay que tener, las formas en que hay que laburar y el hambre. O sea que me parece que es importante visibilizar esto, más allá de los números, pensando en la economía de la vida cotidiana, el hambre permeando este, en, en, en los sectores más este, vulnerados. ¿sí? Um, un poco para pensar este rol del Estado y cómo también hay, hay, un, hay un déficit, ¿no? Oye bueno, esa palabra, pero quiero decir, hay un corrimiento, así como el Estado focaliza, también hay un corrimiento en relación a las posibilidades que tiene. De, bueno, de hecho, hablamos con trabajadores sociales, y como ellas dicen, su contacto con el territorio tiene que ver con la, capacidad, la posibilidad de hablar con, por WhatsApp, que también nos pasaba a nosotras, digamos, y de comunicarse. Entonces, también una referente nos decía que se le había roto el celular, y lo que para ella implicaba, estaba hablando del teléfono del marido, y lo que para ella implicaba tener que comprarse otro. ¿No? Pero o sea, que es un número altísimo, que no puede ir al centro, que no puede conseguir precio. Bueno, todo lo que implica pasar con una tecnología, digamos, pensando ahora en las tecnologías, pensando en esos niños que hoy tendrían que tener clase eh, por celular, este, y, y es, una, es otra cuestión eh, económica gravísima, digamos, pensando en esta nueva necesidad básica que pasaría a ser eh, la conectividad no solamente el aparato, sino la posibilidad de conectarse. Bueno, eso lo dejo ahí para seguir pensando. Bueno, antes de pasarle la palabra a Andrés, para que, eh, queremos contarles que acaba de ingresar Juli. Eh, hola Juli, que es la otra participante del conversatorio que presentamos, eh, y que se va a sumar para las próximas rondas. Eh, Andrés. Sí, bueno, yo ya tenía hecho una intervención, pero eh, en relación a lo que estaba diciendo Ileana eh, sobre la alimentación y también algunas reflexiones de, de Enrique y Nidia sobre el capitalismo y sobre la posibilidad de reconfigurar eh, relaciones de poder ¿no? que puede llegar a ofrecer la, la pandemia, eh, quería compartir con ustedes una reflexión, el otro día aquí en Portugal en otro seminario era sobre el sistema, alimentar, el sistema alimentario, y el sistema alimentario es claramente, como, bueno, como casi todos los espacios de, de la vida contemporánea es dominado por el capitalismo. ¿no? Eh, hay tres características que, que lo definen, al, al sistema alimentario como sistema de producción y de consumo de, de alimentos, a escala global hablo. Y las, las tres características son, eh, podríamos decir, o sea, tres características ideales serían la democracia, la sustentabilidad y la resiliencia. Ahora bien, la democracia del el sistema alimentario actual no es democrático, claramente, porque las personas que se encuentran en, en los dos extremos de la cadena productiva, que son eh, los productores y... Los consumidores tienen muy poco poder de decisión. El poder en la cadena alimentar, la cadena alimentar es larga, es compleja, y el poder de dec decisionar está fundamentalmente con, eh, concentrado en, en el medio. Y por otro lado el sistema eh, tampoco es sustentable. Eh, las estadísticas de la FAO dicen que un tercio de la producción mundial de alimentos anual es desperdiciada. Aquí en Europa últimamente hay, la Unión Europea está trabajando mucho sobre la cuestión, tratando, y es, es, forma parte de los objetivos de, de la Agenda Sustentable de, la, de las Naciones Unidas también, ¿no? de, de, disminuir el, el desperdicio alimentar. Y entonces tenemos un sistema alimentar capitalista, claramente, que no es ni sustentable ni democrático. Ahora bien, la, la pandemia ha puesto en cuestión... La tercera característica, que es la resiliencia, la resiliencia es la capacidad del, del sistema de sobreponerse a shocks, a shocks externos inesperados, y la pandemia ha sido un shock externo inesperado por el sistema. Y entonces es interesante ver, eh, para analizar hasta qué punto la pandemia ofrece la posibilidad de modificar el sistema en las en las la dimensiones de democracia y sustentabilidad. Es interesante ver cómo el sistema ha funcionado, por lo menos, bueno, yo les comparto en Portugal y después me interesaría si alguien me, me da la visión de la Argentina, pero imagino que debe ser más o menos parecido. Eh, la resiliencia se puede ver desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del productor. Entonces aquí en Portugal, bueno, la, la producción de alimentos y la producción agrícola es bien diferente, no, Son, no, no existen las grandes extensiones ni, eh, ni los agronegocios como, como en Argentina. Y, y el, el sistema para el pequeño productor, el sistema capitalista, no se ha mostrado resiliente, porque con la cuarentena los pequeños productores han tenido dificultades para colocar, con el cierre de cafés, bares, restaurantes y también una caída del consumo en general, los productores se han visto en dificultad para colocar su, su producción. Y la mayor parte de ellos es, se encuentran actualmente en una seria crisis económica que a mediano plazo puede poner en riesgo eh, la sustentabilidad de, de esas producciones. Este, pero, de, o sea, que desde el punto de vista de la, la idea es que desde el punto de vista del, produ, del pequeño productor, por lo menos el sistema de producción de alimentos no ha sido eh, resiliente. La, la evaluación sería negativa. Pero si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, la situación es más compleja y yo diría ambigua. Porque lo, lo que pasó aquí en Portugal, y entiendo que es lo que pasó también en Argentina, el, en los primeros días de la cuarentena, cuando se decretó, eh, la gente, instintivamente, corrió a los supermercados a abastecerse, ¿no? a comprar el famoso papel higiénico, que no era un producto alimentar, pero otros productos también, y, y incluso aquí en, en algunos supermercados que, que quedan cerca de mi casa aquí en Portugal, es, en esos días se notaba claramente filas en las cajas, faltantes de algunos productos alimentarios, sobre todo la carne en esos primeros días, y eso es interesante porque muestra que la gente, el consumidor medio podríamos decir, no tenía confianza en la re, capacidad de resiliencia del, del sistema, en la, o sea, Intuía que podría llegar a haber desabastecimiento. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? En las semanas siguientes, el sistema se mostró, para el consumidor, resiliente. No, no ha habido problemas de abastecimiento, los, los productos han llegado. Eh, el otro día fui a, a un supermercado que tengo aquí cerca de casa, y hasta ayer, ridículo, eh, había uvas llenas, bananas de Ecuador, mangos de Brasil... Eh, Abacates de Kenia y, bueno, y no, no recuerdo qué otro. Ah, y, y, al, albicocas, creo que se llaman de, de España. O sea que para el consumidor medio, la pandemia, eh, en, el, en el sentido de la, de, la, de la capacidad de resiliencia del sistema, ha mostrado, se muestra como que el sistema, bueno, ha, ha conseguido sobrellevar la crisis. Eso podría, eh, o sea, por, por un lado tenemos los productores para los quienes el sistema no ha sido resiliente y consumidores para quienes el sistema aparentemente es resiliente. Y entonces en las organizaciones con las que yo trabajo aquí en Portugal, de advocacia, de, de, advocacia se dice de ofrece una posibilidad de reclutarlos, digamos en la causa de no la mental, que llevan adelante una agenda política de por transformación. Por, otro lado, del por un lado, tenemos consumidores, para los que tienen productores que aparentemente que obviamente que funciona, ¿no? Y eso ha que creado una para los cuales de, la pandemia de, ¿no? ofrece de, una posibilidad de reclutarlos, no, digamos, digamos en la causa de, de, el sistema, de, de, de cambiar el sistema. Misiones por un lado tenemos consumidores fundamentales que trabajan para la transformación del sistema de ¿no? agroalimentario. Eso crea una especie es intentar de intentar demostrarle al, de al consumidor eh, que actualmente eh, las organizaciones no gubernamentales principales eh, en el fondo eh, no es resiliente. Misiones bueno. que tienen las organizaciones no gubernamentales que trabajan para la, la transformación del sistema agroalimentario en Portugal es intentar demostrarle al, al consumidor que eh, el sistema bueno. no es, eh, en el fondo, no es resiliente, que es simplemente una apariencia. A ver. ¿Estamos? ¿Alguno quiere agregar algo más? Eh, si no... Bueno, lo que está bueno del conversatorio es esto, que estamos conversando en la segunda eh, pregunta o eje que teníamos, ya lo respondieron un poco, pero lo vamos, eh, lo vamos a plantear para, para ver si podemos agregar, retomando algo de lo que mencionaba Nidia respecto de lo que pasa en las disputas de sentido en el espacio público, eh, con las organizaciones, y también lo que planteaba Ile, eh, lo que a nosotros nos interesaba es luego de describir, que, después que pusiéramos en común el contexto en el que nos encontrábamos en función de esa, de esa tensión entre economía y vida, ver cuáles son las estrategias que efectivamente la gente está llevando eh, adelante para... Vivir o subsistir en este contexto. Eh, bueno, como decía, si bien ya les mencionaron, si quieren agregar, alguien algunos ya les mencionaron, ahora que se si subo mole a Juli, si, eh, si quiere agregar eh, al respecto de eso, eh, les dejamos la palabra. Eh... Yo quisiera hacer un comentario, no sé si Julia va, va a intervenir, esperaría, o no sé cómo lo tienen. Hola, me acabo de sumar, así que no sé cómo viene el, el, la circulación de la palabra, así claro. que no tengo problema de esperar, este, ningún problema, porque estoy caída tipo paracaidista claro. a, a la conversación. O sea, nosotros, nosotros desde un principio planteamos esto de cómo sostener, pero podemos hacer lo que queramos. Así que, <ríe> bueno, pueden, eh, si querés intervenir, Enrique, y después sigue dale, dale. Ah, Una cosa antes, les recuerdo que eh, el, la última media hora va a ser de preguntas, así que si quieren ir eh, anotando las preguntas que vayan surgiendo en el chat de la sala, así las vamos leyendo estaría buenísimo. Les dejo la palabra. Bueno, eh, no, una reflexión complementaria, ¿no? Eh, ante Nati, plantea, bueno, cómo, cómo a partir del, de lo que se está viviendo la gente actúa, se defiende. Yo creo que, digamos, yo lo voy a poner en un extremo, eh, los sectores más necesitados actúan con pavor, actúan eh, con un instinto de supervivencia, como lo han dicho. Es algo así como es otra comparación, no necesariamente es el mismo caso, pero la crisis del 2001 llevó al trueque, ¿no? o sea, fue una situación en donde la gente busca cómo subsistir este, en un periodo determinado. ¿no? Este, por lo tanto, es difícil poder derivar a futuro eh, cómo serían las estrategias, cómo se reposicionaría ¿no? este, el Estado en sus distintos niveles, las organizaciones sociales, este, bueno, porque hay toda una, como se ha dicho, una reconfiguración. Yo lo que quería agregar es que para pensar, digamos, un poco, tal vez porque esa pregunta tiene que ver con el día después, tiene que ver no con, me parece que es bueno tener presente como una línea de tiempo, pasado, presente y futuro, porque por ahí se dijo, y estuvo muy bien, creo que fue este, Neil, Nidia, que bueno, es importante pensar, pero no sé si mucho va a cambiar, dice en una de sus partes, ¿no? Y yo creo que, digamos, pensar mínimamente qué era, digamos, el mundo y la Argentina antes del COVID-19, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, a nivel mundial una gran reconfiguración, este, hay una gran disputa, este, por un lado, ¿no? disputa, una geopolítica, digamos, eh, Estados Unidos, China. Hay una militarización de la vida política internacional. Hay un trabajo de Telma Luzani de hace unos años que muy bien habla de los territorios vigilados. ¿no? Las 72 bases militares de Estados Unidos y de la OTAN en América Latina. ¿no? que tiene que ver con una estrategia de conservación, de poder, digamos. Borón también lo explica, me parece muy interesante, en un texto donde discute esta teoría de que Argentina o la América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. O sea, es vital para Estados Unidos la, contener a América Latina, por su ubicación geográfica, por los recursos que tiene, y de ahí este, la militarización, ¿no? Y esto está vinculado también con el deterioro del medio ambiente, ¿no? O sea, eh, tenemos la Agenda 2030 que plantea los objetivos y los problemas ambientales sin cuestionar el sistema. Y yo creo que en esto, vuelvo, no hay que ser apologético, no es que el sistema o está mal o está bien, pero creo que nosotros nos merecemos eh, en estos ámbitos y trasladarlo a todos los que participamos, este, la observación, los interrogantes, o sea, evidentemente la manera de organizar internacionalmente el mundo nos está llevando a lo que estamos viviendo, no quiero dar detalles porque vamos a apuntar y vamos este, a ocupar el tiempo que cada uno ya lo tiene este, determinado lo que está pasando. ¿no? Entonces digo, esto me parece que es muy bien eh, importante tenerlo que ver, que tiene que ver el pasado con eh, la situación presente. Y pensemos también desde el punto de vista del presente que el COVID, por decirlo de alguna manera, ha implicado el parate prácticamente de la mitad del planeta, o sea, desde el punto de vista económico, y esto va a generar naturalmente una reconfiguración, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo me centraría, y lo dejo como una inquietud, que me parece que es importante pensar este, de qué manera hemos venido trabajando y se puede trabajar, este, desde el conocimiento, desde el ámbito de la universidad, desde el sistema científico-tecnológico, porque en realidad somos parte o es parte de la reproducción de un sistema que ha estado avalando y reproduce estas situaciones. Yo quiero dar un solo ejemplo. En las ciencias sociales, en general, las horas que se ocupan para el estudio son alrededor de 3.000 horas, una licenciatura tipo. Ahora, si uno estudia los contenidos mínimos y los programas de estas licenciaturas, en general, con las salvedades que lo hay, en un 80% los contenidos y los programas tienen que ver con cuestiones programáticas, de procedimiento, de resolución, de poder vivir en el sistema. Y queda muy poco para pensar críticamente el mundo de quienes van a egresar, que se van a tocar en su vida útil en los próximos 30, 40 años. Yo creo que aquí hay una labor muy importante. Digo esto porque, eh, bueno, en el ámbito de las ciencias económicas, eh, sucede algo, yo diría, como anecdótico, pero real. Eh, en las ciencias económicas, como en la ciencia social, es optativo interpretar la realidad por tal o cual autor. Yo con esto quiero decir lo siguiente, sería impensable en medicina que un profesor de anatomía decidiera que no se va a estudiar estómago y pulmón porque considera que no es pertinente. Bueno, en economía pasa eso, en ciencias sociales. A que estudiamos tal o cual autor, bueno, con esto lo que quiero significar que en las ciencias sociales tenemos como un gran compromiso, un gran desafío, y creo que hay que hacer un esfuerzo de cómo unir la generación de conocimiento, su circulación y su apropiación. Entonces, Y esto forma el problema, yo diría, de la gran dependencia que tenemos. Entonces, traigo esto porque el problema alimentario y el problema del sistema de salud tiene que ver con la mirada que el sistema pone, y está de por medio la rentabilidad. Eh, quiero dar ejemplo, o sea, cuando uno estudia en general las decisiones de inversión, de asignar presupuesto, lo hace en función de la rentabilidad. ¿Cuál es el beneficio que me da? En las universidades se ha dejado de estudiar lo que se llama evaluación económica o social de los proyectos, es decir, ¿qué le pasa a una sociedad si se deja de hacer cloacas?, ¿Qué pasa si en una sociedad la nutrición infantil no es la adecuada? Eso no es medido. Y con esto concluyo. Fíjense en que es muy interesante, este, tanto desde el ámbito de gobierno como en otros, eh, aparece el hecho, el fenómeno que las estadísticas no pueden resolver los problemas que se quieren o se dicen que se quieren resolver, que no tengo por qué dudar. Digamos, no hay registro, por ejemplo, de 8 millones de personas. Y esto tiene que ver... la estadística a qué se dedica digo hay adelantos tecnológicos extraordinarios que permiten resolver múltiples problemas la pregunta es no se puede territorialmente identificar quiénes somos qué vivimos de qué vivimos cuáles marcarse en una configuración de esta naturaleza indaga, cuestiona al poder, digamos, que está eh, vigente. Entonces, digo, esto es muy difícil, pero me parece que es importante eh, tenerlo en cuenta. Y bueno, tenemos que pensar, en, en las universidades se ha dejado de estudiar la categoría imperialismo, la categoría poder hegemónico, y yo creo que, digamos, no es necesario decir estoy de acuerdo o no en contra del, pero digamos, me parece que es importante incorporarlo en nuestros saberes que están ausentes. Entonces, yo creo que esto nos pueden dar luz a pensar un poco el día después y por dónde ir incursionando. ¿no? Eh, bueno, buen, buenos días a, a todos. Eh, bueno, escuchando un poco ahora desde el momento que me sumé pero eh, recordando una pregunta inicial, y tratando de vincular, que era eh, cómo nos había encontrado la cuarentena a cada uno de nosotros, eh, particularmente pensando en, en los sistemas alimentarios, eh, me encontró viendo eh, la entrega de la tarjeta alimentar en Córdoba, y, y la relación que se plantea entre eh, este, este, esta estrategia en el marco de del Plan Argentina contra el Hambre, este, que intenta de alguna manera fortalecer las acciones del Plan de Seguridad Alimentaria Nacional, eh, y, el, y el rol que tiene, en, digamos, en, en esta estrategia, los supermercados. Porque los supermercados como actores muy poderosos, vinculados al agronegocio, y como los grandes gigantes de los sistemas alimentarios, pensando que son los que definen lo que se produce, la fijación de precio, la distribución, eh, ponen marcan la cancha a los productores, y bueno, como dicen algunos autores que venimos leyendo, eh, bueno, el que domina la, la energía que mueve a los cuerpos, o sea, los que dominan los alimentos, eh, dominan la energía que mueve al mundo, y bueno, y es, es muy estrecha la, la relación, por lo menos que al momento encontramos entre eh, esta, este dinero... Este, de la tarjeta alimentar, por cómo, bueno, por cómo se plantea este programa, de que tienen que realizarse las compras, no se puede extraer dinero, sino comprar efectivamente en negocios que tengan posnet Y porque esto permite al Ministerio de Desarrollo Social, de alguna manera, ir monitoreando eh, las compras. Esta tarjeta eh, está direccionada a promover la compra de alimentos frescos, que es el gran ausente hace tiempo, en las dietas de los sectores populares, entonces de alguna manera, este, bueno, si bien se pueden comprar alimentos de todo tipo, hay un énfasis en leche, carnes, este, verduras, frutas, huevos, y están prohibidas las bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, de alguna manera, este, este monitoreo que, que viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social sobre las compras, eh, los recuerdo, por lo menos a un autor que dice que después de las de las unidades de cuidados intensivos, eh, los supermercados son eh, los ambientes más obsesivamente vigilados. Eh, y bueno, y el alimento como estas primeras fábricas de consumo, que de alguna manera nos van adoctrinando de manera pacífica, este, podemos ver cómo, eh, en la, sobre todo, cómo yo veo eh, eh, que dentro de los sistemas alimentarios estos actores, estas, estas empresas que hoy están de alguna manera... Eh, eh, proveyendo la oferta alimentaria en los sectores populares, eh, a su vez se ven este, fortalecidas por estas estrategias, bueno, por, estas, por este vínculo entre la tarjeta alimentaria y, y los supermercados. Eh, nosotros como Escuela de Nutrición vinimos eh, acompañando, el, el, estuvimos en el día que la tarjeta se entregó, se hizo unos talleres, Que eh, la pregunta disparadora fue cuál es la mejor compra, esta tarjeta va a alcanzar alrededor de 2 millones de niños y niñas en todo el país, el punto de corte son 6 años y 364 días, y una de las mujeres en los talleres bueno, se acercó para hablar con las nutricionistas que estaban como acompañando, si efectivamente nosotros como nutricionistas creíamos que la necesidad era solo, o que solo tenía necesidades nutricionales no cubiertas, un niño de 6 años, 364 días, sino que en realidad, bueno, la, en el caso de su familia era o sea, era la necesidad de inaccesibilidad alimentaria de toda la familia, otras eh, personas estaban con mucho miedo de, de comprar algún alimento prohibido este, y que se bloquee la tarjeta. Eh, de hecho en la página del Ministerio está bien claro que la tarjeta se va a bloquear si se compra algo prohibido, eh, y sobre todo, bueno, los nutricionistas siempre decimos alimentación variada, entonces decía bueno, ¿qué es eso variado? Porque si llego a comprar algo que se me puede bloquear, entonces decían, bueno, ¿qué leche? ¿Qué tipo de leche? De todas las variedades que hay, ¿tenemos que consumir las últimas marcas? Este, había también como bastante descontento de que no se contemplaran productos de higiene, de limpieza, bueno, que hoy en etapa de COVID son también un gasto importante de las economías familiares, pañales. Eh, otras mujeres, bueno, estaban contentas porque dice que a partir de este, de este dinero iban a poder eh, empezar a, a contemplar las meriendas de los niños, que consideraban que las mejores compras eran las compras que hacían bien a sus hijos y que a partir de eso iban a poder incorporar lo que estaba ausente hace rato, que son estos alimentos frescos. Y hoy vemos cómo en los módulos que entrega el PICOR eh, o en los módulos que se entregan en las salas CUNE, que a lo mejor la, la ILE ya habló, está plagada de, de alimentos secos, plagada de alimentos ultraprocesados, que en realidad son una postal de la alimentación contemporánea, que tiene que ver con energía barata y los micronutrientes caros, y son en estos micronutrientes donde están todas las vitaminas y minerales, que de alguna manera nos van a ayudar a proteger a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema de defensa, y hoy es el, el gran ausente en, en, estas, en estas estrategias de asistencia que se están llevando adelante. Entonces, bueno, como un poquito para sintetizar y dejar lugar a las preguntas, hoy, hoy lo que nosotros estamos viendo es que si pensamos que hay una construcción alimentaria del cuerpo, hoy tenemos una gran polaridad social respecto a las posibilidades de construir ese cuerpo, ¿no? Por un lado tenemos cuerpos con hambre de comida, que, que producto del deterioro de las condiciones materiales de vida, este, no pueden acceder en cantidad y calidad de alimentos, y eso no solo afecta al cuerpo en términos físicos, sino también emocionales, y por otro lado tenemos cuerpos con hambre de sensaciones, que, este, están, bueno, que, que se configuran opciones de consumo individual a partir de la comida diversión, la comida pasatiempo, el cuidado individual alrededor de la alimentación sana, saludable, sin agrotóxicos, sin agroquímicos, defensa de los derechos de los animales o un snack y no picoteo en soledad. Entonces, bueno, vemos como esa complejidad y también como en algo que también mencionó uno de, de, de los compañeros que estuvo conversando hace un ratito que hablaba del. De, de, de, de, de esto que la gente salió a estoquearse y, y bueno, que también nosotros acá lo, lo tuvimos, ¿no? Esto de, de, de salir a, a buscar, a, a, a proveerse de comida por miedo al coronavirus, por miedo al aumento de precios y podemos también ver en eso como una salida individual frente a la desesperación de, bueno, de, de, de lo que acechaba, del miedo de, del aumento de precios del coronavirus, como una salida individual diré estoquearme este, y bueno y resolverlo a partir del consumo. ¿no? Eh, y bueno, esto, estos alimentos ultraprocesados, que hoy vemos cargados los módulos alimentarios que están dando a los, a los niños y las niñas, por lo menos la política asistencia del gobierno cordobés, cuando hablamos de ultraprocesados, hablamos de alimentos que tienen ingredientes prácticamente industriales, y no tienen, es casi nula, eh, digamos, la, la, la presencia de alimentos de origen natural o algún trozo de esos Entonces, este, hoy son alimentos que nosotros vemos que en los barrios vienen a cubrir la ausencia de lo que ya no se puede acceder, que son estos alimentos frescos. Este, bueno, no sé si dejo ahí, dejo ahí eh, para, para la charla. Bueno, eh, estamos cerca de... Lo horario de las preguntas, pero si quieren agregar algo eh, de lo que dijo Julián, lo que vienen hablando, eh, Nidia y Andrés, que no, no, no han hablado de, de este tema. Sí, a mí me quedaba así algo como para recuperar, retomando lo que mencionaba Enrique, no, eh, esto de, de las reminiscencias de crisis anteriores, que... Eh, pueden eh, dejar como capas de memoria colectiva que se rehabilita con, con nuevas prácticas, ¿no? Hoy me parece que, sobre todo en los sectores más empobrecidos y castigados, esta recuperación de prácticas colectivas ha permitido resolver, eh, ya, ya no a nivel institucional del trueque porque no es posible ocupar el espacio público de esa manera, pero sí eh, a partir de... El, el ambiente más barrial, más, más de la cuadra, más del, de lo cercano, que esta cercanía ha permitido eh, también desarrollar, y me parece a mí que es un, un, un signo de resiliencia en, en la clave de lo que Andrés planteaba, desarrollar este, de ser, eh, eh, condiciones de, de solidaridad, no filantrópica, no del que de lo que le sobra al que tiene mucho, sino de solidaridades horizontales, ¿no? Para, y esto permite reconocernos como sujetos de interacción diferentes a nivel comunicacional. A mí me parece que esto es valioso, y en tanto queden en, tapas sedimentadas de estas prácticas, creo que podríamos estar eh, viendo como el, el germen donde, donde reaparecer en un lugar postpandémico, ¿no? Que, Va a ser muy difícil y muy duro, sobre todo para los países latinoamericanos y para los más pobres de nuestro sector, de nuestro país. Solo eso. Yo. Sí. No, en relación a esto, quería agregar también, les traigo un ejemplo en Portugal, cómo determinados actores políticos, eh, desde actores políticos grassroots ¿no? desde, desde el llano, buscan aprovechar ¿no? esta coyuntura crítica que presenta la pandemia ¿no? para intentar realizar cambios desde abajo. Eh, en Lisboa hay una organización, eh, una organización anárquica que se llama RDA69, eh, que durante bueno, la etapa pre-COVID, obviamente, realizaba una serie de eventos culturales y, y sociales, conciertos, presentaciones de libros, discusiones, etcétera, eh, con un cierto público. Y ellos notaban, a partir de la cuarentena, ¿no? El, está localizada en un barrio bastante central de Lisboa, a partir de la cuarentena, obviamente, cambió completamente la configuración del, del barrio, de las personas que andaban por la calle, eh, desaparecieron todas esas actividades, y entonces se les ocurrió ofrecer, ellos tienen una especie de, de comedor, de ofrecer comidas a un precio eh, moderado para las personas que, producto de las dificultades económicas que causa la pandemia, podrían este, tener dificultades, ¿no? Y inicialmente, esto fue en marzo, ofrecían una comida completa a 2,50 euros con 50, que es un, para, para Portugal en este momento sería un precio bajo y razonable. Solo que eh, no apareció prácticamente nadie. Y entonces eh, se les ocurrió, te, ellos tienen algunas, este, tenían obviamente algún algunos fondos, producto de estos conciertos y estas actividades que realizan, ofrecer las comidas, pero de manera gratuita. Y bueno, y ahí sí empezaron a llegar eh, varias decenas de personas por día, gente que eh, normalmente, o sea, no, no simplemente gente que está en situación de calle, sino personas que se encontraban en dificultad, producto de haber perdido el trabajo en estos meses, y, y bueno, y están, todavía continúan, ellos marcaban cómo han, esta, esta iniciativa ha hecho que aumenten las donaciones que recibe la organización para eh, ofrecer estos, estas comidas gratis. O sea que ha generado una especie de solidaridad en el barrio. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, ellos lo ven como una estrategia política, aprovechar... Eh, esta situación, ¿no? Para mostrarle a, a, a personas que normalmente no se acercarían a este tipo de, de organizaciones, porque las, las organizaciones, una organización anárquica, una discusión de la coraza, del, del acorazado Poteonkin, ¿no? Eh, lleva un, un cierto tipo de público. Esta situación de pandemia y la la necesidad de las personas y la oferta de un almuerzo gratis ha hecho que se acerquen a la asociación otro tipo de personas, y ellos lo ven como una oportunidad para intentar demostrarle a, a, a personas que quizás no tendrían un interés político, ¿no? ¿Cuál es? Eh, dónde, está, ¿Dónde están las, las posibilidades de, de transformación de, del sistema? Eh, sería como... Bueno, nosotros tenemos agua todo el tiempo y no estamos pendientes del agua. En el momento en que el agua falta, eh, valoramos, ¿no? valoramos su importancia. Y esto sería lo mismo, ¿no? Las personas en su vida cotidiana no reparan la importancia de la solidaridad, un cierto, un cierto grupo de personas, y, y esta organización ve esto como una posibilidad para mostrarle a las personas la importancia de la solidaridad. Este... Bueno, esa era la, la reflexión que quería compartir. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, no sé, ah, quieres decir algo, Enrique? Lo que sí no sé, estamos. Seguir, seguir vos. Bueno, eh, ya estamos cerca de, ya, ya en, en lo que venimos pautando a la hora de hacer las preguntas, que ya nos están haciendo algunos por el, por el chat, y tenemos media hora, así que vamos a pedir que sean lo más escueto posible así podemos leer todas. Acá tengo una de Cecilia, eh, que dice, para Ileana, y pregunta, ¿cómo se puede pensar o traducir críticamente para las prácticas del comer de las clases populares, en el caso cordobés, la idea de resiliencia que exponía Andrés para el caso portugués y como noción hegemónica de agenda urbana en este contexto de pandemia? Yo creo que también, bueno, la Juli y Ileana que están trabajando juntos pueden por ahí pensar ese tema. Me... Um... Bueno, claramente lo que cuenta Andrés de Portugal es como muy diferente a lo que pasa acá, digamos que tenemos el agronegocio, que tenemos la minería, que tenemos otro sistema productivo. Eh, particularmente el concepto de resiliencia a mí no, yo no, no ascribo, digamos, porque bueno es un concepto que viene de, de la psicología y tiende a pensar como en términos más individuales este, o, no sé, no, a mí no me cierra, entonces preferiría hablar de acción política, trama social y, y cómo pensar ciertas reconfiguraciones en este marco. Eh, y, y dentro de esas reconfiguraciones, uno, como, como venimos hablando, digamos, el capital hoy está más fuerte que nunca, acá el agronegocio está más fuerte que nunca. El tema de los monopolios y oligopolios de la leche y de todo lo que comemos, básicamente, los niveles de inflación que tenemos, eh, no, es solamente, digamos, no es solamente por el precio del dólar, sino que hay una fijación de precios, como decía Juli, los supermercadistas, que de hecho son toda la misma gente, eh, también. Entonces, es como eh, o, otro contexto, y uno puede pensar pensando en políticas públicas en relación al hambre, bueno, lo que decía Juli de la tarjeta alimentar, pero nosotros venimos trabajando ya Hace mucho tiempo sobre este vínculo entre el sistema productivo, eh, digamos, en, en todo lo que es el sistema alimentario, digamos, porque nosotros lo vemos no solamente como producción y consumo, sino que vemos en todas sus fases y pensamos también en su impacto en eh, o por, o sea, circulación, sistema produ, eh, sí, eh, producción, circulación, consumo, pero también el impacto en los cuerpos y en, en las energías que, eh, como decía Juli, en la energía corporal, en las formas en que podemos ser y estar con otros en estos contextos, y en eso nosotros vimos como, como distintos momentos del sistema, del sistema y cómo se iba reconfigurando y se iban reconfigurando las dietas y las posibilidades de, de deseo y de elección de los sectores populares en relación a, a esas transformaciones, eh, y en particular en relación a una política como la del PICOR, que para los que por ahí no conocen, el PICOR es una política pública de comedores escolares que se implementó en los 80 como una política universal y que en los 90 como con el liberalismo pasó al, al ámbito privado, digamos, el tema de, la, eh, de, de, de, de las empresas de catering, ¿no? Empresas de catering que tienen también como distintos ámbitos, que también dan de comer en, eh, en hoteles, que dan de comer en el sector salud, digo, también ahí, ¿no? El capitalismo. Y en los 80 era en la escuela, la, la, la cocinera del barrio, o sea, había otra trama social en relación al PyCorp, y sobre todo no había una focalización, sino que era una política de carácter universal. ¿Qué pasó con esto en los 90? La reconfiguración hizo que las empresas de catering van a ir priorizando, obviamente, el rendimiento antes que la calidad alimentaria, y eso también impactó en las tramas dentro del comer, ¿no? Las formas, ya no es la cocinera que se acerca y que sabe quién es el niño, o sea, hay otras formas y lógicas dentro del comedor, desde, es como un comedor fabril, digamos, la bandejita, la rapidez en el comer, bueno. En relación a eso, nosotros sabemos de otras experiencias en el mundo, o sea, uno no puede negar hoy la necesidad de, eh, de comer, ¿no? eh, y que hoy por hoy las políticas públicas eh, son necesarias, o sea, por cómo se ha reconfigurado en estos 30 años, digo, es, es una lógica... Que está instalada, pero nosotros conocemos de otras experiencias donde sí se piensa en trama social y, por ejemplo, eh, que haya pequeños productores que abastezcan en los comedores, que no sea un negocio de una gran empresa, sino que sea eh, pensado en esto de conformar tramas de eh, tramas entre productores y política pública. ¿no? Pero eso es una acción política. ¿sí? No tiene que ver con. Este, con la capacidad, en este sentido, ¿no? Pensando en políticas públicas, por lo que me preguntaba acá, este, tiene que ver con, con cómo pensamos otras, pos otras posibilidades de las políticas públicas, porque hasta el momento parecería que son las únicas, ¿no? O sea, como que de repente hay una naturalización de, esta focal de la focalización, de la individualización, de la tarjeta, ¿no? Como el capitalismo también, eh, en esta lógica biopolítica de control, ¿no? De, es capitalismo y Estado de la mano, ¿no? Eso es lo que por lo menos nosotros vemos. Entonces, eh, uno debería pensar desde, desde la acción política desde la organización, como uno plantea otra posibilidad de Estado y otra posibilidad de políticas públicas. Pero bueno, en el post pandemia no sé si, estamos, si va a ser así. ¿no? Bien, ahí, Juli, ¿vos querés agregar algo? O, si no, lo que les propongo es, voy a leer las preguntas, pero están en el chat, porque hay algunas que tienen una introducción bastante larga, y capaz se pierda, así que si quieren, eh, pueden verlas en el chat, yo les voy a leer a todas y las van contestando como, les va, como van queriendo. Eh, la, una de las preguntas dice, para Enrique y Andrés, los dos plantean transformaciones estructurales, no solo en torno a las dimensiones económicas, sino a los sistemas prácticos y organizacionales. Enrique trajo a colación el trueque como expresión social sintomática de un contexto de crisis anterior, y Andrés habló de estas nuevas ONGs que buscan incidir en la agenda pública sobre resiliencia, me cuesta mucho decir, ¿Qué hay para sustentabilidad, ¿qué hay para ustedes en términos interpretativos en esas? En esa distancia, ¿dónde quedan los intersticios posibles para pensar la acción colectiva en un contexto post-pandémico? Esa es una. Otra, la hace Ana la, Laura Hidalgo, la anterior de Belén Esposa. Eh, que dice, me quedo pensando la idea de que en el sistema capitalista la sociabilidad se organiza sobre la base de las múltiples desigualdades sociales, las cuales se materializan en distintos órdenes. De hecho, atraviesa toda la cotidianeidad, como estamos hablando. Nuestro modo de ser y evitar este mundo, nuestro lugar y el de los otros. Esto me desplaza a la pregunta. Ahí voy a la pregunta. Es interesante pensarnos también a nosotros en esto. ¿Cómo nos colocamos ante el mundo de la vida, hoy pandémico? ¿Qué afectación subjetiva reconocemos? y cuál aludimos, en definitiva, ¿qué interrogamos afuera para dar respuesta a algo interno? Y en otro orden, si el sistema capitalista, ante cada crisis, se reconfigura, como es evidente, pienso en la crisis del 70, del 30, del 2008, creo que acá tenemos una afirmación que habilita nuevas preguntas. Eh... La otra pregunta, repito, están ahí al costado en el chat, por si quieren volver. Eh, la otra pregunta le hizo Leo Geboito, dice, hola a todos y todas, gracias a Enrique, Eliana, Juliana, Andrés, Nidia, por compartir el pensar con nosotros en esta extraña forma de conversación, y a todos los presentes. Me preocupa mucho lo siguiente, ¿cómo se viene instalando, casi como creencia, que la pandemia nos muestra la centralidad del rol del Estado? Un Estado que antes y ahora, Venimos viendo como un Estado cada vez más penal, con relación a las clases subalternas más pobres, y que cuando es, y que cuando es asistencial, es penal. Y ahora nos vigilan a full a todos, <ríe> por el aire, por las redes, tenemos un Estado que se muestra con rasgos autoritarios. Tenemos solo ejecutivos funcionando en diversos niveles. Hasta hoy, 71 días desde el inicio del aislamiento. Entonces, serás más Estado que Estado, ¿O que hablemos y pensemos sobre el capital de, nuevos, de nuevo, tras tanto tiempo de que se viene haciendo naturaleza? ¿De darnos otro espacio, tiempo, para imaginar y hacer, y hacer menos y cada vez menos mercado como expresión del capital? Eh, eh, yeah. Las preguntas abarcan no el bien. mundo y sus alrededores. Ustedes pueden... Eh, ver con cuál se encuentran, se sienten cómodos y cómodos y quieren intervenir, decidan. Bueno, perfecto, sí. Bueno, yo busco de alguna manera responder a las dos o tres inquietudes que hay. Eh, en primer lugar, yo diría que en cuanto a estrategias de supervivencia, se me ocurre que es válida toda aquella que los sectores necesitados la yo creo que en esto no hay un manual, este, no hay una metodología este, y en esto yo creo que la sociedad podrá ser de disputa. También decir que esta cuestión de la resiliencia es que la resiliencia al capitalismo le agrada en tanto y en cuanto permite reproducir el modelo de acumulación. Eh, yo traigo esta afirmación pensando en las empresas recuperadas, por ejemplo, de la crisis del 2001 y antes. ¿no? Entonces, se resolvió un problema en un determinado momento, pero después hay una gran disputa para que permanezca. ¿Por qué? Bueno, la disputa está dada por el hecho de que es un ejemplo de demostración no permitido de que pueda funcionar productivamente algo donde la rentabilidad se cuestiona. El otro tema es el de la solidaridad. La solidaridad es bien vista hasta determinado punto, porque no nos olvidemos que nuestra subjetividad es el individualismo. Y yo en esto quiero ir simplemente como un título, pensar en Polangi en la gran transformación donde se explica muy bien cómo fue la transformación al actual sistema para poder, de un determinado momento, pero fue en un proceso muy largo, ¿no? poder este, concretar, digamos, este individualismo que este, es parte central del capitalismo. ¿no? Entonces, digo, ahí creo que es bueno reflexionar en cuanto al Estado, más Estado o menos Estado. Yo, este, la reflexión que hago es, el Estado siempre ha estado presente. El Estado actúa, no hay un Estado ausente. El Estado es inherente al surgimiento del capitalismo. Bueno, el Estado es un espacio de disputa. Ahí en el Estado están los distintos sectores. Entonces, Creo que digamos, hay una complejidad, no hay un tema de cuánto más Estado, cuánto más mercado. Es una lucha, yo diría, de poder. Los sectores económicos buscan el Estado para obtener sus ventajas. Los sectores populares buscan llegar al Estado para poder resolver los problemas sociales que se tienen. Concluyo diciendo, de alguna manera que creo que lo importante de esto es la organización social, es la discusión, este, y es el pensar que otro, otro mundo es posible, pero no es una frase. O sea, volvamos con Polanyi, el capitalismo eh, tardó eh, institucionalizarse en más de 300 años. Entonces, hacer un cambio de sistema, modificar culturas es un proceso en el cual lleva tiempo, pero en el ámbito nuestro no podemos estar ausentes. Entonces yo creo que tenemos que recuperar varios de estos aspectos. ¿no? Yo, bueno, puedo. Quería, quería retomar este, lo que acaba de decir Enrique, eh, porque para mí... La, la pandemia puede ser interpretada como una en, en, el, en el marco de las teorías del institucionalismo histórico como una coyuntura crítica para un cambio institucional. El institucionalismo histórico básicamente lo que dice es que las instituciones eh, económicas, sociales, políticas y culturales, como muy bien dijo Enrique, evolucionan gradualmente a lo largo del de tiempo, décadas, de siglos. Eh, son cambios incrementales, eh, y, y ese tipo de instituciones se refuerzan a sí mismo. Una vez que una institución comienza una determinada trayectoria, es muy difícil modificar esa trayectoria. Esa sería eh, más o menos explicada en modo simple la, la teoría del, de la path dependency, de la dependencia de la trayectoria. Un ejemplo que dan a veces... Un, sobre todo en economía, pero la teoría se aplica tanto en la sociología como en la ciencia política, en la economía. Es el teclado, que todos ahora supongo que tenemos un teclado enfrente. El teclado se llama QWERTY, el teclado que usamos, que son las primeras letras, ¿no? Q, W, E, R, T, Y. Y ese teclado fue, eh, fue, fue, fue inventado en el siglo XIX, con las primeras máquinas de escribir, aparentemente porque era la, la, mejor, la disposición de, de letras más eficiente para que se, aquellos, aquellos que son más viejos se, se, se acordarán, las, eh, eh, ¿cómo se llaman?, de la máquina de escribir, aquel, aquellas este, especie de patas de metal, ¿no? Para que no se, traba, se trabasen lo menos posible, porque se acordarán que se trababan, ¿no? A veces quedaban enganchadas. Bueno, eh, entonces, aparentemente, esta disposición del teclado fuerte era la más eficiente para evitar, eh, que, que, las, que las, aquellas patas de metal se enganchasen lo menos posible. Eso se institucionalizó, en el sentido de que todo, todos comenzaron a producir máquinas de escribir con esa disposición, la gente empezó a aprender a escribir en, a máquina con esa disposición, y todos tenemos más o menos, muy, la mayor parte ¿no? hoy en día escribe sin mirar el teclado, imaginen dicen que hay disposiciones en función de los distintos idiomas más eficientes, pero imaginen lo que sería cambiar la disposición de las teclas. Bueno, ¿eso qué quiere decir? que Una vez que algo se institucionaliza, es muy difícil modificarlo. Desde mi punto de vista, eso ocurre con el capitalismo, se han institucionalizado, sobre todo, eh, ciertas conductas, ciertas, ciertas visiones del mundo, el individualismo, por ejemplo, puede ser entendido como una institución del capitalismo. Y... ¿Qué, dice, ¿Qué dicen estas teorías institucionalistas históricas? Que existen momentos históricos, breves, por acontecimientos externos, y en este caso podemos interpretar la pandemia como, como una oportunidad, en que los condicionantes estructurales de esas instituciones disminuyen, y entonces existe la posibilidad para la acción política. Y en esas conjunturas críticas, que son periodos breves, la acción política de los actores puede motivar un cambio. Este, entonces, desde mi punto de vista, podría ser interpretada una visión bastante optimista como una oportunidad para la acción política. Sea este escenario de, de, de, más agudo de la pandemia que los primeros meses, diría yo, posteriores a, a la cuarentena, sobre todo. No sé si quieren agregar algo más, si no, leo otra pregunta para Nidia, que escriben. Perdón. Yo quería agregar algo en relación a que cuando pensamos la política alimentaria eh, siempre por ahí ponemos foco en la dimensión asistencial y lo, que por a, y lo que eso no nos deja ver es la dimensión productiva de la política alimentaria y, y, bueno, y el rol del Estado y nuestro rol ahí. Eh, y efectivamente pensando en que no, no están cuestionadas muchas veces las formas de, de producir que son las que nos están enfermando. Y de hecho, estas formas de producir son las que no han parado en esta pandemia, porque, bueno, fue una actividad esencial y, y, y me parece que muchas veces yo a veces, o creo que cuando discutimos las políticas del Estado, no, a veces nos quedamos ahí y no podemos ver o, o no se puede o no llegamos a terminar de, de cuestionar como todas las, las relaciones este, o los intereses o, o las sí las relaciones sociales de dominación que hay por detrás, y una de esas tiene que ver con bueno con lo que veníamos hablando, con quién decide sobre, sobre cómo se produce y en qué condiciones, y, y bueno, y, y de alguna manera eso va... Eh, bueno, no sé, como que me parece que, que o que el gran esfuerzo o el gran desafío es poder pensar en en la política alimentaria, o sea, cómo se está dando la asistencia, pero también no, no, des, no, no deslindarla de, de cuáles son los modelos productivos hegemónicos que, que se, bueno, se, se promueven. Un agregado, nada más. Bueno, eh, voy a leer una pregunta que eh, hace Tommy eh, para Nidia eh, Ileana. Eh, y dice, quería saber cómo pensar el corrimiento de las demandas de las organizaciones sociales en clave de género, pensando que antes de la cuarentena el Ministerio de Género Nacional comenzó un recorrido de visibilización del trabajo no remunerado y su problematización frente a la coyuntura actual de urgencia frente a las demandas que recae sobre el cuerpo de las mujeres y aumento de casos de violencia de género en la en la que la demanda de visibilización se desplaza hacia el trabajo necesario que se presenta todos los días. Por ejemplo, el mismo ministerio, y también sucede a nivel de la provincia de Córdoba, impulsa la acción de redes comunitarias que se sostienen muchas veces sin financiamiento del Estado. Bueno, yo en realidad eh, pensaba, digo, ¿cómo pensar esto? No? Y para pensar esto eh, quería recoger algo que había planteado Enrique, que era pensar, nosotros estamos pensando desde la universidad. Y estamos pensando desde una universidad pública que es parte de un Estado, que es parte de la clase dominante, digamos. ¿no? Entonces esto ya desde, desde el inicio nos, nos pone en, una, en un gran compromiso. Nosotros en una de las cátedras este, tenemos así como, como premisa el trabajo desde lo que llamamos planificación por búsqueda de consensos, que implica central y básicamente pensar desde la universidad, desde el lugar que tenemos, pero no hacia la gente, sino con la gente. ¿no? Y en algún punto esto ha generado espacios de, de conocimiento y de reconocimiento que ha posibilitado que eh, nos, nos pudiésemos eh, mirar desde otras posiciones, que no fueran eh, las posiciones netamente eh, de, un, de un dominante poseedor de un saber supuestamente superior hacia un dominado que ignora. ¿no? Eh, esto es, es sumamente costoso a nivel de, de, de cuestionamiento de, de cómo se produce el conocimiento, en realidad, porque es como desandamear los modos habituales y, y consagrados de producción del saber. Pero sin embargo hay algunas situaciones que nos han dado la, la pauta de que cuando esto se instala, cuando esto nosotros lo podemos reconocer y la gente también, eh, eh, se pueden empezar a pensar desde lugares distintos eh, procesos de reconversión de la mirada de los propios sujetos hacia eh, el afuera. Y en esto yo quería unir esto con la pregunta respecto de la demanda de las organizaciones sociales, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algunas de, la, de nuestras egresadas recientes trabajando en, en el área de comunicación de los, de los carreros de, de la Cooperativa de la, de la Esperanza, otros, otros egresados que también han trabajado y, y han, este, se han, con gran compromiso, trabajado con changarines del mercado de abasto, y también tenemos... Eh, docentes, colegas y egresadas, egresades, que están trabajando en organizaciones vinculadas al género, no ya desde la mirada del feminismo únicamente, sino de eh, eh, lo que ha dado en llamarse el, el, el transfeminismo, digamos, que abarca la reflexión sobre los modos de, de, de género. Eh, que están como instalados desde, desde un lugar que incluye a aquellas personas que no, son, eh, no, no, no pertenecen a géneros binarios, ¿no? Y entonces me parece que, que el hecho de que el Estado, que es parte de la clase dominante, haya instalado el discurso de la protección del género, es como eh, un inicio... Bienvenido, pero es insuficiente absolutamente. Y es la labor de estos espacios de diálogo, donde, donde gentilmente peco Belén este, y otra gente está propiciando, donde tenemos la, la comprometida tarea de pensar formas superadoras, ¿no? De esto que nos propone la clase dominante, que es pensar el género desde el lugar de las políticas públicas de la clase dominante, digamos, ¿no? Y entonces me parece que es como, eh, implica una, una revisión que supone también revisar esto que, que Gramsci planteó en algún momento, el sentido común. Que, que es aquello que decían, que Eugenia me parece que preguntó lo naturalizado, ¿no? como, como que tenemos naturalizado que el Estado este, funcione de determinada manera o de otra, pensar y repensar qué Estado. A mí me parece que, que la, la revisión sobre los sentidos comunes, este, instalados y la puesta a discutir de estos sentidos comunes con otros sujetos no universitarios me parece que pueden brindar la clave de una, de una intersección de saberes que hoy necesitamos porque no somos nosotros que seguimos cobrando el sueldo a pesar de estar trabajando en casa sino la gente en los barrios en la calle, el, el laburante que no está cobrando, que tiene que rebuscarse el ala que nos puede este, propiciar un saber que este, pueda cuestionar de raíz algún sentido común que está instalado, ya sea eh, en función del rol del Estado, ya sea de si, si, si nos pensamos como sociedad en espacios de, de, de, de, de repensarnos como acción política, ya sea en, en ver las nuevas modalidades de trabajo que yo creo que efectivamente han... Eh, en algunos lugares han cuestionado, este, como, como lo hicieron las empresas recuperadas de 2001, yo estuve trabajando, Enrique le, eh, hizo referencia a esto, con medios masivos recuperados, fue muy difícil instalar un, un discurso alternativo en el espacio público a partir de cooperativas de trabajo, se supone, tomando decisiones horizontales, entonces hay como sentidos comunes que hay que poder este, eh, discutir y disputar, pero no desde un lugar que incluye solo el saber universitario, sino en lugar de este, la vinculación con, con el resto de la sociedad, ¿no? Me parece que esto es como fundamental, pensándolo. Eh, no tengo respuesta, la verdad. Bueno, de, ahora voy a intervenir yo porque estamos como en tiempo, y como les habíamos adelantado al principio, no nos vamos a poder extender mucho en este encuentro porque hay una clase en cola, como dicen en el Zoom, para poder entrar. De todas maneras ha habido otras preguntas que bueno nos van a quedar en el tintero y que pretendemos seguir recuperando en estos encuentros, en los que vienen, en los que siguen, porque si bien están determinados en temas específicos, se van colando todo el tiempo diferentes dimensiones, que es lo que de alguna manera me parece que hace rico la posibilidad del debate. Este, como no tenemos ya mucho más tiempo, les quería de nuevo agradecer, ya le voy a pasar la palabra a los moderadores también, eh, la participación, el tiempo, ¿no? a, a, a Nidia, a Enrique, a, a la Julia, a la Ile y a Andrés, este, y creo que nos han dejado este, algunas reflexiones para poder seguir masticando a lo largo de, de lo que nos queda todavía de este tiempo de excepción, pero de una excepción bastante normal en algunos casos, ¿no? De paso aprovecho y paso el chivo para el próximo encuentro que va a ser el lunes, nos tocó seguidito, donde va a participar este, Sandro Mesadra, que es un politólogo italiano, también, eh, bueno, seguramente alguno por, por algunos de ustedes conocido, Marcelo Loaiza, que es un colega de la Universidad de Comahue. Y bueno, yo, que me va a tocar un poco estar este, hablando y no tanto coordinando en, esta, en este próximo encuentro. Así que si les interesa a los presentes, se pueden seguir inscribiendo en el mail del CIPECO. Eh, le paso la palabra a los moderadores, hacemos el cierre y bueno, nos despedimos. Y desde ya, bueno, gracias a todos por participar. Bueno, eh, gracias a todos y a todas. Eh, por participar, la verdad que hubo este, un debate re interesante, veo que acá eh, siguen saliendo ejes para discutir, que eso está bueno, quiero decir que nos generaron nuevas preguntas, eh, y bueno, eso, tenemos que, que dejar el aula, así que los saludo y los, los paso con, con el aula. Muchas gracias a todos. Eh. Va a haber una suerte de material que se va a hacer desde el Cipeco, corregime, Beren. ¿eh? Sí, sí, sí. Así que estemos al tanto de eso, que va a tener algún resumen de la conversación, con alguna sistematización. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. No sé,